de Burlingame acá el Ateneo Roca, donde se está haciendo una reunión con siete clubes que van a recibir materiales de construcción y estamos con... Mi nombre es Matías Coco, soy el titular de la unidad de gestión que vincula la obra pública con las cooperativas de la economía popular, Bien. ahí en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Bien, y luego... en el día de hoy, ¿qué se está haciendo acá en el Ateneo Roca? Eh, bueno, lo que estamos haciendo es el lanzamiento de un programa que tiene por objetivo, que depende del Ministerio de Desarrollo y tiene por objetivo eh, fortalecer las instituciones deportivas eh, contribuyendo con eh, materiales de construcción para que ellos mejoren las instalaciones y vinculando a los titulares del potencial trabajo sí. para que al mismo tiempo que se ah, capaciten resuelvan la problemática de los clubes. Entiendo, lo, lo, lo que piden los clubes hacer lo van a hacer la gente de potenciar trabajo. Una parte, Una Otra parte, siglo, parte siglo, sí. Otras, hay, hay, hay tareas para las que están capacitados, Perfecto. hay otras que no, pero en general ellos la actividad termina siendo un espacio formativo donde después de haber concluido la obra salen con capacidades para insertarse en el mercado laboral. Perfecto, entiendo. ¿Cuáles son los siete clubes que están a acá ver, en la reunión? Los siete en clubes, eh, bueno... El, Primero, bueno, el Ateneo Roca, tenemos después el Belgrano, eh, tenemos el Urquiza, el primero de mayo, el Club Pampero, el Malvinas y creo que no me estoy olvidando de ninguno, el Mitre. Y el, el Mitre. En todos ellos se van a realizar distintas obras. Distintas obras. Sí, en algunos pinturas, en otros techados, en otros paredes perimetrales, eh, en algo, a uno le vamos a construir un vestuario porque lo necesita como condición para, para, para permanecer en la Lifur. Claro. Eh, pero bueno, a demanda de, de, de los clubes tratamos de cumplir con las expectativas de cada uno y además vincular a los compañeros del potenciar en, en una tarea concreta que sea formativa. Yo lo que lo que digo siempre es que la, la, las, obras, las obras están buenas porque al que benefician es a los nenes y a las chicas, ahora que hay futsal femenino y todo eso, a las chicas. Por ejemplo, lo del baño, lo que vos decís, tiene que haber un baño en condiciones, para recibir a, gente, a, chicos, a chicos, ¿no? Sí, el problema de lo que tenían ahí el club con los vestuarios es que necesita separado, varones y mujeres, las claro. instalaciones no cumplían, nosotros eh, estamos tratando de resolver ese problema. Eh. Todo en el marco del apoyo del intendente, digamos, ¿no? porque es el que conoce el territorio, el que, el que nos vincula a nosotros con la problemática cotidiana Perfecto. y con el trabajo de la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo. Se hacen en conjunto. Hacemos en conjunto el, el, el, la, la obra, digamos. Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor para, para ustedes y que salga todo bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta vías jurídicas que permitieron que este proyecto caminara. Entonces. En ese marco, eh, como conclusión fundamental, la, la comunidad organizada, con todos sus actores, el Estado presente y la decisión política hacen que las cosas salgan. Esos son tres ejes fundamentales de este gobierno a nivel nacional, a nivel eh, provincial y a nivel municipal. Y por eso hoy podemos decir que en siete lugares que hasta este tiempo no tenían posibilidad de, de acceder a los subsidios nacionales, eh, se van a empezar a realizar obras con dinero del gobierno nacional, gestionado por los mismos compañeros presidentes y de los movimientos sociales. Los, los clubes son eh, en el club Malvinas, que vamos a rellenar con tierra, vamos a hacer un terapé en la cancha. Porque ahí ya la municipalidad está interviniendo con un montón de otros de otras necesidades que se falta. En el club en el pampero vamos a hacer eh, perimetral. Igual que acá en el club Urquiza, que también vamos a hacer el EIU, el no lo no tengo trabajo. En el Eidu que también vamos a hacer la perimetral porque ahí la, la, la pared está bastante floja, entonces hay que cambiarla toda para que no corra riesgo ninguno de los chicos. Acá en el roca lo que vamos a traer son eh, ladrillos para hacer las piñonas y chapas para cerrar este espacio, para que también se puede usar eh, eh, cuando, cuando arrece el invierno o cuando llueve. En el Mitre vamos a tratar de, de, de, final, de comenzar y finalizar el tema de los vestuarios porque ellos necesitan para seguir funcionando dentro de la LIFUR, tener los vestuarios en condiciones y separados para nenas y nenes que eso hoy no lo tienen del todo entonces vamos a llevar los materiales para que eso se resuelva En el Belgrano vamos a hacer unas paredes interiores que, que necesitan para terminar de separar habitaciones que ellos usan como aulas y como lugares de reuniones tradicionales del club eh, ¿qué me estoy olvidando? Sí, el primero de mayo. En el primero de mayo vamos a hacer gradas también. Sí. sí. Voy sí. A... En el primero de mayo vamos a hacer la tribuna y vamos a agrandar la cancha también. Así que.